Cuando comenzamos a jugar Heyday, nos muestran la historia que hay detrás de ese juego, pero no nos muestran toda la historia y ni siquiera cuál es el rostro de estos personajes. Un ejemplo sería quiénes somos en Heyday. Me refiero de que no tenemos skin, no tenemos rostro. Es como si no existiéramos físicamente en este universo. Pero en este video no nos centraremos en eso. Nos vamos a enfocar en intentar descubrir y descartar posibles personas que podrían ser nuestro tío. Acompáñame en esta travesía donde intentaremos descubrir quién es nuestro tío en Heyday. Nuestro tío nos envió una carta diciéndonos en él que somos los herederos de su granja, porque él ya está viejo y quiere jubilarse. Perfecto. Ahora, la primera persona que podría ser nuestro tío sería Ernest, porque él ya está viejo. Pero tenemos un pequeño problema y es que nuestro tío se jubiló, por lo que si Ernest fuese nuestro tío, no estaría trabajando para nosotros. Porque sí, está trabajando con nosotros para poder sobrevivir con el sueldo que le damos. Así que si pensabas que Ernest era nuestro tío, pues queda descartado completamente. Ahora seguimos con Greg, y aquí tengo algunas pruebas que podrían comprobarlo. Si nos vamos al lago de pesca y abrimos este libro hasta la contraportada, podemos ver esta interesante fotografía, donde podemos ver un barco con dos personas. El que está sentado podría ser Angus, y el que está de pie se parece mucho a la silueta de Greg. Pero, ¿y con esto por qué decimos que Greg es nuestro tío? Y es que por si no te acuerdas, Angus es amigo de nuestro tío, por lo que si hay una persona con la que estaría ahí, sería con nuestro tío, que sería Greg. Pero también hay un problema, y también es por lo mismo que pasó con Ernest. Nuestro tío se jubiló, por lo que no estaría trabajando ni estaría haciendo algo parecido. Y si Greg fuese nuestro tío, no tendría una granja de nivel 150 en otro lado. Y además Greg no es viejo, o al menos no parece, por lo que también se descarta. Y ahora siguiendo con las personas, te digo que no hay más personas que podría ser nuestro tío. Si consideramos a Alfred, no porque trabaja de cartero. Si ponemos este señor, hay muchos iguales a él y con diferentes nombres, por lo que no hay más personas. Así es, que, así es que nuestro posible tío podría ser alguien igual a nosotros. ¿A qué me refiero? A que no tenemos rostro, por lo que podría ser igual a nosotros. Alguien que no tiene rostro, pero es alguien importante para que se pueda empezar la historia de Heyday. Tal vez nuestro tío sí tenga silueta que indique dónde se encuentra, pero que no tiene rostro. Sí, se escucha algo loco, pero es posible que así sea. ¿Cierto? ¿Cierto? Pues como toda hipótesis tiene algo que indica lo contrario, y es que parece que sí tenía rostro. Si nos regresamos al lago de pesca, abrimos el libro y vemos la portada, observamos a la derecha a Angus y a nuestra izquierda a alguien que por alguna razón y por casualidad su rostro fue arrancado de esta imagen, ¿por qué? El agua lo mojó, la foto era vieja y se dañó, lo hizo el mismo Angus, lo arrancó nuestro tío antes de marcharse. no lo sabemos. Y eso es una de esas preguntas que no te dejarán dormir, ¿por qué no conocemos a nuestro tío?, ¿cómo es?, y también ¿por qué estaba rota esa imagen? La verdad está muy interesante este tema, pero además es muy complicado deducir quién es nuestro tío, porque no tenemos datos de nuestro tío, no sabemos de qué color es su pelo, si es bajito, si es alto, no sabemos nada. Tal vez tú tengas alguna idea de quién podría ser nuestro tío, si es así me gustaría leerlo en la caja de comentarios, no pudimos darle respuesta a esta pregunta por lo que se vuelve un misterio sin resolver, pero tenemos esperanza de que tú puedas descubrir algo. No te olvides de suscribirte y darle like, Esos pollitos te lo agradecerán, nos vemos en el próximo video.